Hola a todos, chavales, yo soy Beisix, y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a probar la espada hoja del infinito Que este nombre es el último de verdad que le llamo en el vídeo Porque es que me pongo a decir espada astral, espada del infinito del inframundo O sea, es una ida de olla como llamo yo a esta espada Pero bueno, básicamente en este vídeo vamos a probar esta espada Vamos a ver si la gente nos deja pillarla o si nos mata mientras la intentamos pillar justamente en pico polan uno de los comentarios que más me hizo gracia del anterior vídeo Es este que nos pone José Córdoba Cada like es una escalera para que Pablo pueda vivir otra vez no. <risa> Ay, flipo, tío. Chicos nos dirigimos hacia la espada hoja del infinito Fijaros toda la lobby que va hacia aquí Esto es brutal, brutal Vamos a ver si podemos pillar algo de arma Y después pues ir a por la espada del infinito Que supongo que ya la pillará alguien Ojo, cofre, cofre, cofre Vale, estamos salvados A ver, a ver, a ver qué están haciendo con la espada Qué están haciendo con la espada, que me comenten a mí Que me comenten a mí que ese C4 va para allá ¿Qué pilla la espada Pillo la espada, pillo la espada No, no Vamos a ver quién pillará la espada del infinito primero Bueno, de hecho, si yo no le doy para adelante Me parece a mí que yo me voy a quedar el último Eso para empezar Gente, me da a mí que yo no me voy a pillar ni arma Espero que por aquí haya un arma, porque es que si no estoy un poquito don Perfecto, estoy un poquito don me va a parecer a mí que sí. No, no, no, no, no, no. No. Entra aquí, vale. Esto no me sirve. Una fogata no me sirve. Ah, un arma. No. Míralo ahí disparándome no que no tengo nada. Bien, madre mía. Que sofocos! <risa> ¿Quién tendrá la espada del infinito? Pues señores, ahora mismo no se sabe Espera, espera, no Ese, ese relumbrón es la espada de, de la hoja del infinito Vamos a pillarla Porque si nadie la tiene Es porque es para nosotros, chicos Dime que me da tiempo a pillarlo Antes de que la pille otro Y tenga 400 No, la acaba de pillar uno La acaba de pillar uno Y ahora ese chaval tiene 400 de vida ni. ¡No! ¡No! ¡Opa! la delta, no hay arma por aquí, Eso significa que tenemos que picar, picar, picar, picar. Cofre. Bien. No está el otro. Compañero. Llevar dos tiros, llevar dos tiros. Bueno, vale, perfecto. Adrián 200x, 200x para la lobby, bro. Eh, más gente, más gente, granada por ahí. Muerto también por aquí. ¿Qué tenía? un mini, tranquilidad. Vale, ese muerto también. Tengo 16 balas y me viene todavía otro Vale, otra granada por ahí ¿Muerto? ¿Vamos? Venga, bro, que me quedan poquísimas balas Menos mal que acabo de pillar esto Recarga, recarga, recarga Más peña por aquí ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No! ¡Viene el de la espada del infinito! ¡Dispáralo! ¡Dispáralo, compañero de atrás! ¡Pero dispáralo! ¡No me dejes solo! ¡Cabrón! ¿Tengo que pillar un arma de aquí o no tengo otra apatoria? Menos mal que había cofre <risa> Y con un sniper, con un sniper no me puedo defender No <risa> Vamos, aterriza ya Vale Necesito un arma rápido, rápido, fast, fast, fast Para intentar conseguir la espada Después, posteriormente Vale, yo creo que aquí es buen sitio, buen sitio Buena mierda, buena mierda, good shit. Vale, cofre Acabo de morir uno por caída aquí Correcto, señores Muerto. Y un tiro... Oh. ¡Muerto! Uh. <risa> Esto es divertidísimo. Déjame subir. Vale, hay uno que ya tiene la espada. 100%. ¡Opa! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el avión? Uy, uy, uy, uy. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. El de la espada. ¡Per ayúdame. <risas> Pero ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué deja que muera el otro? ¡Qué chaval! <risa> a ver, vamos a ver. De primero no podemos pillar la espada porque va todo el mundo. Todo el mundo está disparando a la espada. Se oye un montón. Nada, de primero no podemos pillar la espada. Vale, tenemos que analizar la situación porque necesitamos... ¿Encontrar un arma con balas? Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta ¿Me quiero llegar la doble? No, bro Te tenías que haber esperado un poquillo más Un poquillo más que llegase six Juan Miguel, que te esté viendo Que te estoy viendo, no seas travieso Travieso el Juan Miguel, eh No, no, este, este viene a por mí, este viene a por mí Uy, uy, uy, uy, uy, uy Estoy pendiente de si pillan alguno la espada, ¿eh? Tranquilos, chicos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Hacerme caso que primero esto con calma. Bien, bien, bien. Tenía una escopeta y le hemos reventado. Impresionante, lo nunca he visto. Bien, me encantaría pillar la escopeta, sinceramente. Y no tenía balas, de famas. Lo acaban de explotar. A Pikachu, vamos Como pueda pillar ahora mismo la espada Sin complicaciones Nos coronamos Por favor, por favor, pilla la espada, por favor, pilla la espada Pilla la espada, es mi momento Es mi momento eh, Sé que se me van a ir todos los ítems Lo he leído por ahí Pero Es mi momento Ahí está, guaquitocho ¡Wow, Qué tocha la animación Vale, vale, vale, vale Vale Y esto, vale, ¿cómo se controla esto? Y básicamente un poquito como Thanos Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale. Esto me está gustando más y no hay daño de caída, supongo, porque si no estoy haciendo aquí el tonto Vale, vale, vale, vale Esto me gusta mucho, ¿eh? Esto es muy buena mierda Esto me lo cargo Que necesito bloques Esto también Veamos, veamos, veamos, inspeccionamos la situación De momento no vemos a nadie, vale, vamos para allá Dios, qué cacho de saltos Estoy pegando con esto Destruyendo todo Tilted, ¿eh? Con la espada esta ¿Lo intentamos? <risa> Sería la risa es la risa esto. Puedes destruir un edificio en segundos. ¿Qué pasa? Pues nada, otro edificio. Míralo. Míralo, bro. ¿Pero qué hacías tú aquí? ¿Pero qué hacías tú aquí? Y otro que me está, ah, el avión, el avión que no me puedo subir, por cierto. Que se está aprovechando de que no me puedo subir. Me parece a mí, bro, que como no me busque no me vas a encontrar Vale, como veis tenemos que ir al círculo Uf, uf, dos aviones, eh, dos aviones en mí. Es que no puedo hacer otra cosa nada más que recuperarme un poco Que bajen del avión, que se destruyan entre ellos E intentar hacer algo porque es que, es que literalmente no puedo hacer nada Porque como ya sabéis chicos, esta espada no hace nada contra los aviones Un chaval, un chaval, un chaval Vamos, vamos, vamos Gracias, gracias por dispararle al avión, gracias Gracias, vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este me mata, este me mata. ¿Dónde estás? Uh. ¿Dónde está? <ríe>